ADVERTENCIA Esto es una parodia con motivos de entretener y no de ofender Voy bajando por la 27 Yo creo que es un juego Yo me tuve que parar Porque esto ni me lo creo Si freno al frente Mala mía Se la presto el amor No estoy acostumbrado a ver La cara